estamos acá en el barrio intercultural y consiste en un barrio que se está haciendo con esfuerzo propio con todos los habitantes de este barrio y en el que la cooperativa pudo poner su granito de arena este, instalándole un, toda la fibra óptica y la telefonía y gracias a un aporte muy importante del INAES estamos en un lugar ...en medio de la montaña, estamos bastante alejados del centro... ...y tenemos también muy mala señal de celular... ...por lo cual la fibra nos viene a solucionar... ...no solo la vida cotidiana, sino también la conectividad diaria... ...también es un uso, la verdad, sumamente interesante. Me ayuda en internet sobre el tema del cultivo... Cómo, ...cuándo cultivar, me llevo por el tema de las lunas también... ...porque por ahí, está el, en la huerta, por ahí se necesita luna... Que, ...en qué luna este, sembrar cada semilla y cada planta, qué cuidados... Y cómo fortalece la tierra, me sirve un montón. Y es muy lindo, es muy lindo, muy gratificante de tener el servicio este de la fibra óptica. Para nosotros fue una necesidad sumamente importante porque además nos abrió eh, paso al resto de los servicios. La fibra óptica acá en este barrio fue el primero de los servicios públicos que se logró consolidar, más allá del agua, de la luz, aunque no parezca. Es así, fue el primer servicio. Entonces, además de abrirnos las puertas para poder seguir gestionando lo demás, nos vino a solucionar eh, el problema de, como, de conectividad que teníamos.